Buenas noches Hernán, buenas noches amigos de Venezolana de Televisión y de Radio Nacional de Venezuela. Así es, nosotros ahora nos encontramos desde la avenida Bolívar, acá en la ciudad de Salvador de Bahía, en la República Federativa de Brasil. La verdad es que ha sido una intensa jornada, tanto la que se ha vivido en el día de hoy como la que se ha vivido en el día de ayer. Es importante destacar, amigos. Televidentes y amigos que nos escuchan a través de la radio, la cantidad de personas, Hernán, que se ha venido para darle la bienvenida no solamente al presidente Chávez, sino a los homólogos que lo acompañan. Personas que desde muy tempranas horas de la tarde se han congregado con consignas como UA Chávez no se va, acompañando a los mandatarios. Y por supuesto, sí, la fecha del 17 de diciembre, pues como lo ha manifestado el presidente Chávez, en el día de hoy se han dado muchos eventos históricos y en el día de ayer también. Y y Simón Bolívar de alguna forma una figura histórica que representa a muchos pueblos de Latinoamérica y es precisamente eso, el sello de unión, la demostración de independencia de otras potencias mundiales que ha dado la cumbre del, del río, la cumbre de Mercosur, la cumbre de Unasur que ha congregado en un mismo espacio a 33 jefes de Estado y de Gobierno. Por supuesto, hoy no podía pasar desapercibido una fecha tan importante como esta, y es por eso que se ha organizado este evento para develar el busto del Libertador Simón Bolívar. Me imagino que ustedes tienen ahí varias horas, ¿no? Él se imagina que ustedes estén há mucho tiempo aquí esperando por él, ¿correcto? Nos da pena, pero estamos en la cumbre, y ustedes saben que hubo varias cumbres en una sola, el Grupo de Río... Ele esteve muito ocupado desde ontem, hoje, Cumbre do Rio. e América Latina América e, o Caribe, Latina e o Caribe. E depois estávamos numa rueda de prensa. Depois numa uma roda de prensa com todos os. Com os Lula e os presidentes. presidentes. De aqui saludamos ao presidente Lula. Todos que participaram nosso amigo, dessa nosso cumbre. companheiro. Agradecemos sua gentileza. Agradeço a gentileza de todos os senhores. A sua sua amistade. A amizade, a amizade e a gentileza de todos vocês. A hospitalidade também. Eu quero que sepan ustedes que o que ocurrido ayer e hoy, ontem ocorrer, hoje. Ontem e hoje ocorreram. Uma das reuniões mais extraordinárias a las que eu haya assistido. A reunião mais extraordinária que ele já assistiu até hoje. E precisamente hoje, dia de Bolívar, dia... En que Bolívar murió físicamente. Hoy, día 17 de diciembre específicamente, el día de la muerte de nuestro Simón Bolívar. Pero hoy ha sido un día para la historia. Que fica entonces un día marcado para toda la historia. Cuba vuelve ingresando al grupo de río a esta gran unidad de los pueblos de América Latina. Cuba volviendo a la integración de América Latina. Lo cual indica muchas cosas indicando muitas coisas. E é muito importante, eu quero pôr de relieve a presença aqui, senhor governador, queridos companheiros do presidente Raúl Castro. Importantes e colocando então em, em destaque a presença do senhor Raúl Castro. Na Revolução Cubana está chegando a seus 50 anos. A Revolução Cubana está chegando em 50 anos já. Por eso hay que decir, viva Cuba. Por eso, por favor, viva, viva Fidel. Cuba. Viva Fidel! viva Raúl. Castro. Viva Raúl Castro. Es muy importante, hay muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Muchos jóvenes presentes en ese momento, ¿correcto? Ustedes no habían nacido. No había nacido todavía. <risa> yo tenía que, yo tenía cuatro años. El presidente tenía apenas cuatro años. En portugués. Ah, en portugués. Tenía apenas cuatro años el presidente Hugo Chávez para entonces. Yo tenía cuatro años cuando Raúl, Fidel, ¿Cuándo? el Che, a, el a esta hora, ¿por dónde andaban a esta hora Raúl? En diciembre. 17. Pregunta ¿dónde estaban? 17 de diciembre, estaba años. Por Santiago, tomando Santiago. Estaba cercado Santiago de Cuba. Estaba todo cercado ya lá en Santiago de Cuba. Que se, de que se parece mucho a Salvador da Bahía. Bueno, vamos a pedirle, yo le voy a decir algo. No voy a hablar más nada. Solo quiero agradecer infinitamente esta oportunidad, gracias al gobernador. Y yo quiero que Raúl. Sí, no, yo quiero... ¿Verdad que sí? ¿Ustedes quieren que Raúl hable? El presidente bueno, pregunta quiere. que le fale también. Yo voy a terminar solamente diciendo aquí, ven acá, Raúl, hermano. Tú eres mi tío, porque Fidel es mi padre, él es mi tío. Y él es tío del presidente. Gobernador, permítanos solo decir gracias. Hemos inaugurado el busto de Bolívar. Bolívar murió un día como hoy, hace 178 años. Pero hoy está vivo más que nunca. Hoy está vivos más que nunca. En los pueblos de América, Latina. Pueblo de América Latina. En los pueblos del Caribe. Los pueblos Caribe. Como dijo Pablo Neruda. Como dice Pablo Neruda. Bolívar despierta cada 100 años. Bolívar despierta cada 100 años. Cuando despiertan los pueblos. Cuando despiertan todos los pueblos. En ustedes, pueblo de Brasil, está despierto Como vocês, Bolívar. Como Bolívar. En los pueblos de este continente. De este continente. Que hemos dicho, basta. Que hemos dicho, basta. Ya aquí no manda Estados Unidos. Aquí no manda más Estados aquí Unidos. Mandamos aquí mandamos nosotros. Y mandamos nosotros. Aquí mandan nuestros pueblos. Que mandan nuestro pueblo. Viva Bolívar. Viva Bolívar. Viva Bolívar. Viva Brasil. Viva Brasil. Raúl. Viva Raúl. Raúl. Viva! Hablando. La voy a falar muito pouco. Portanto, vou falar brevemente. Eu não hablo tanto como Chávez, Eu porque Chávez, tanto tiene más Chávez, vigor, es más Chávez joven. tem mais vigor, é mais jovem. É mais novo. E é certo que ele dije quando nos acercávamos E ver, é verdade que falei quando nos aproximávamos. Que ele estava preso. Que ele estava preso. Quando aqui se celebrou a cumbre de la tierra. Foi celebrada a cimeira da terra. En 1992, en 1992 con la participación, con la participación de Fidel Castro y otros jefes de Estado y de durante 15 años que tuvimos el honor que la honra de participar junto, de con patriotas patriotas junto con los patriotas angolanos del movimiento popular el movimiento popular de la liberación de angola, de angola bajo su primer la dirección de su primer presidente fundador del estado, del presidente do estado el 11 de fundado el 11 de noviembre a 11 de noviembre de 1975 1975 cuando por cuatro lugares cuando por cuatro lugares distintos, diferentes El naciente estado una naciente estado a las 12 de la noche de ese horas día a las 12 horas de la noche, o deste o esa día, noche o de esa noche se había acosado fue se vio acosado por todos los enemigos por todos enemigos los racistas, Los racistas, sur africanos de África por el do sur, en parte de sur del país. Creo, acho que por lo menos estos cuatro jefes jefe de, de Estado aquí presentes. Hemos tenido el privilegio, el privilegio de cerrar, de cerrar con broche de, broche de oro en esta breve reunión, esta reunión esta con ustedes. Breve reunión con vocês, la cumbre que, a cúpula a que celebramos durante estos últimos durante dos días. Durante estos últimos dos días. En como se chama a praia onde está? Saúipe Sawhipp. Sa é no Saúipe Na Bahia. Costa do Sawhipp na Bahia. E corretamente. Muito obrigado. Senhoras e senhores,